Vale, después de un buen rato ahí dándole que te pego, vamos a coger y vamos a poner unas. Vamos a poner unas cositas por aquí. En el. Ya, ya lo, he, lo he cerrado todo. Aquí estáis viendo que ya está todo hecho. Voy a cerrar por aquí y por aquí y vamos a poner. Una luz aquí, otra aquí Otra aquí, otra aquí Otra aquí Y otra aquí Vale, y ahora vamos a quitar Todo esto, esto Fuera esto Fuera Esto Fuera y esto fuera Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, primero necesito agua infinita Pero bueno, aquí la cosa es que pondré una, una cama Aquí, vale eh, Tiene que ir Tiene que haber eh, Cuatro camas por lado Una, dos, tres uh, Voy a tener que ampliarlo más Tiene que ampliarlo más Van a estar muy pegadas las camas Uno, dos Tres, sí Van a estar muy pegadas las camas Pero bueno, no pasa nada Eh, a ver Vamos a hacer aquí esto así Vale y vale Algo así, ¿vale? Eh, en esta zona Los aldeanos Van a tener unos, unos Cultivos Les van a dar por arriba Nada más Pero Los cultivos van a ser Simplemente, eh, eh, vale los cultivos van a ser eh, al aire libre, lo que pasa es que tengo que poner, primero ponerlo de que sea al aire libre. Voy a dejarlo por aquí por ahora. Vale, ¿qué es lo que necesito? Vale, imagínate que aquí va 1, 2, 3... 4 tengo que ampliar el uno más pero bueno 1 2 1 1 2 aquí vale aquí tengo que ponerlo 1 tal que aquí una cosa tal que aquí y esto es 1 2 3 4 y una separación aquí algo así vale vale vale esto aquí vale eh, quiero quiero salir vamos a salir por aquí me cago en su puta madre. Con el creeper de... Mierda. Dios, siempre los putos creeper, tío. Los putos creeper, hermano. Qué asco. Qué asco de creeper. Me cago en todo, tío. En todo me cago. Ahora, ¿qué hago yo, tío? Voy a meterme en la casa. Necesito comer algo porque estoy a tres corazones. Que se dice pronto, ¿sabes? Está a tres corazones. Joder. Regenera, regenera Vale Vale, huye Uf, Chaval Mira, un, un aldeano Lo hemos perdido He visto como hemos perdido Un aldeano Uf, Chaval Corazones, tío, tres corazones. Que qué suerte la mía, no? Qué suerte la mía en eh, mi zona de FK de que hablas, que hablas. Online. Pues déjame vaya, chiquillo. Esto se da por culo. Cojones. Ah, ya aquí no te puedes meter, ¿eh, máquina? Qué pesado, yo el lime. De mierda. Bueno. Aquí otra vez. Tengo un stack Tengo un stack entero De De piedra Y con este stack de piedra lo que voy a hacer Es Ni más ni menos Que Muros de piedra ¿Para qué muros de piedra? Para rodear a mi casa Tera. Y que no... Que aquí no se venga nadie. Vale, lo voy a hacer de este aquí. Aquí, así, más o menos. Le pondré luz, obviamente. Vale. Vamos a ampliarlo un poquito más. Así vale. Y ahora seguiré cogiendo más piedras Pero por ahora lo vamos a dejar así. Y, y tapamos. A ver. No. No se si te ocurra, es que, vamos, oh, es que ni para atrás Te dejo yo que tu vuelvas a venir aquí A tocarme los... Collons Necesito madera Bueno vale. Ya cogeré... Madera De algún lado Vale Muy bien, ahora cómo saco de aquí Pues por aquí Vale Voy a dormir Ahora antes que nada Me he cargado ya otro pico Pero bueno No pasa nada Dormimos Vamos a dormir y vamos Ahora a A seguir vallando 30 vallas más 30 vallas no son nada Pero bueno No nos da una piedra Vale Lo bueno de esto Es que Mira, ya me viene aquí el grande. Lo bueno de esto es que creo que los slime. gran parte de los slime no se pueden saltar estas vallas. Así que si no pueden, eso va a ser genial. La verdad. Vale, voy a tapar esto sí. <coughs> vale y vamos a seguir con con el con la minería eh, ah que soy un crack Vale Que soy un pedazo de crack Y no he cogido No he cogido pico Y sin pico pues obviamente no podemos Mira aquí tengo un pico de piedra Con los picos de piedra Es que verdaderamente con coger picos de piedra ya me vale. Para hacer estas cosas. Vale. Me quedo aquí. Bueno. Vamos a, a... salir aquí. ¿Por dónde se sale? Pues. Tan fácil como hacer esto. Esta es la forma de salir. Y la forma de entrar. Ahora... Me hago yo una... Necesito agua Y me empiezo a hacer Mi Mi cultivo uh, Mira aquí tiene zanahoria Vaya más que patatas Ve, aquí la gente Sabe, sabe lo que hace Vale, remolacha también Vale, pues me lo voy a llevar todo Y me voy a empezar a hacer yo mi cultivo. Muy bien. Bien, vamos a volver y vamos a hacer el agua infinita. <coughs> el agua infinita es lo que vamos a hacer antes que nada. Mm. Vale, esto por aquí. Vamos a venirnos Vamos a hacer algo tal que aquí Creo yo, ¿no? ¿Qué es que ese slime creo que puede saltar Si le da la gana Vale, voy a hacer esto aquí <coughs> Lo del agua infinita Vale Vale Aquí voy a poner ahora mis cultivos, pero por ahora voy a... Antes que nada voy a poner los cultivos a los aldeanos hechos. Vale, son... A ver. Aquí. Aquí en esta fila van a ir las camas. Entonces. Aquí va a ir lo otro. Y aquí, a partir de aquí. Va a empezar a ir la a partir de aquí va a ir el, el cultivos entonces 1, 2, 3 4 vale, 1, 2, 3 vale <coughs> entonces mmm, vale, necesito hacer algo, en plan, necesito poner cuatro, en plan una, plan, una y dos camas, aquí una y dos camas, ¿vale? Y en esta dirección, o en esta, da igual en verdad, en esta dirección pone como eh, algo que cae, plan que los tira y se caen a una zona que le lleva mediante agua un poquito más lejos voy a tener que ampliarlo todo me da igual por ahora no vamos a dejar las cosas tal que así voy a coger más agua voy a poner aquí esto y vamos a subir. Y vamos a poner los cultivos de patatas de los aldeanos. Aún no vamos a... Sus cultivos aún no. Los cultivos de los aldeanos aún no. Lo que sí que vamos a poner es... Los míos. Necesito palos. Dos y dos de... Dos de estos. Vale, vamos a hacer mis cultivos para empezar. Y ya más adelante hacemos los cultivos de. De los aldeanos. Vale, ¿cómo los vamos a hacer? Los vamos a hacer. Vale, aquí vamos a guardar mi caballo. Aquí va a estar mi caballo. Vale. A ver... Aquí vamos a dejarle... Esto lo tapamos... Vale... Y aquí... En esta zona de aquí... Vamos a poner los cultivos... ¿Cómo los vamos a poner? A ver... Esto va a ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... Vale. dos 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, vale 3 3 4 Vale Aquí Vamos a poner poner tal que que Vale, y este. Vale. Y ahora vamos a empezar a poner patatas. Patatas por aquí. Las patatas no las puedo cocinar aún, pero... Ya, ya podré, ya podré. Vale, esto sí. Voy a semillas sí. y remol, Y remolacha este también vale esto algo así ya estaría vale yo creo que por ahora dejándolo así vale voy a, a coger polvo de hueso en plan voy a hacer polvo de hueso mm. espérate yo de patatas no me voy a alimentar. La verdad es que no sé para qué las he plantado. Pero bueno, eh, voy a coger esto: zanahorias. Me alimenta sobre todo de zanahorias. Las patatas se las puede dejar a los aldeanos. <coughs> vale. Pues espérate, esto por aquí, esto por aquí. A ver, esto es esta zanahoria. Zanahoria, sí. Remolacha, también. Esto es patatas Vale, la patata la vamos a quitar. Zanahoria la dejamos. Vale. Eh, hacemos crecer zanahoria. Esto es patata. Patata, patata. Esto es zanahoria. Vale, esto tal que así, esto así, y le damos un poco más a esto. Eh, pues ya tengo comida para mí. Esto es patata, zanahoria, zanahoria, zanahoria. Vale. Vamos a tener cuidado aquí. Vale, necesito tierra. Necesito tierra y más antorchas, ¿eh? Más antorchas voy a necesitar. un poco más para allá 11 11 bloques más para allá lo voy a ampliar a esta gente aún no le voy a poner las patatas, pero por lo menos ya sabemos que están aquí necesito ir a por cama así que voy a ir a buscarle camas a los aldeanos estos tienen para saltar. No, no, tienen para saltar casi. Vale, voy a ponerles un cristal. <coughs> eh, necesito ampliar esto para allá. O para acá, para acá, para acá. Para acá, para donde lo voy a ampliar. Para esa dirección. Vale. Vale <ríe> Mi pico Necesito Esto la vamos a ampliar Primero en esta dirección En esta dirección Seis ¿Vale? Seis en esta dirección. Vale. Vale. Vale. Fua, pesado, sí Los putos en lime, hermano. Este es el problema de... del extraplano. plano. La cantidad de lime. Ah, ahora me. Os meto todos en lava. Os vaya a cagar. Os meto en lava. ¿Hay alguna formación generador de lava? Creo que no. Pero si se puede, lo, lo voy a hacer, eh. a ver solo voy a ampliar más <coughs> anda genial ya me he cargado el hecho Otro pico Otro piquito Necesito Espero que no se meta ningún slime ahí Por favor Mira, por lo menos ahí el slime no me están apareciendo Eso es un punto a favor está aquí Y lo voy a hacer de piedra El pico me lo voy a hacer de piedra el pico. Vale. ¿Me va a intentar entrar alguno, no, ¿verdad? Esperemos que no. Ampliar para ya mucho, no sé, la verdad. Pero ampliar, necesito ampliar <ríe> lo suficiente como para hacer que estén diferenciados. Eh, esto de aquí abajo, tengo que subir más. Los aldeanos, esto lo tengo que subir más. No sé cómo voy a hacerlo, pero lo tengo que subir. Y creo que les tengo que poner una valla. Y Les voy a poner una valla de. de piedra. Para. para que no. Espérate, si yo pongo aquí esto, ¿qué puedo hacer sí, así, ¿no? Vale. Vale, pues ya sé cómo lo voy a hacer. Mm, voy, a hacer más, más voy a hacer más barreras de estas. Voy a hacer más barreras de estas. Y voy a hacer mi granja de. De aldeano. A ver. Necesito antorchas, eh. Necesito antorchas. Ahora vale, iré a coger alguna que otra. Necesito, ahora antes que nada, una... Necesito antes que nada... A ver dónde consigo yo... Bueno, vale. Eh... Luego luego voy a buscar también. Necesito necesito lo que vendría a ser eh, más más piedras. Ahora voy a coger más piedras. Lo que tengo que hacer para empezar es estos subirlos aquí. Subirlos más vale. Ahora la poda, en del line. Eh, para que los voy a subir, para que cuando los otros se caigan, puedan hacer el recorrido bajo el bajo el suelo, La, porque van a ir por medio de un. Vale, pero antes que hacer aquí otra cosa y es. A ver. Uh. Vale, necesito. Eh. Tío, se me olvidado que, que, que venía a coger. Ah, sí. A ver, sé que los tengo para hacer esto. Slaps ¿Para qué los slabs? Ahora los vais a ver. Los vamos a necesitar para varias cosas Por cierto, esto de la tierra ¿Qué cojones me estás contando, tío? Vale Me voy a poner a echar Esto está ya crecido A ver no, ahora sí. Esto, zanahoria. Que estoy sin comida, tío. Necesito zanahoria porque mm, voy a acabar muriéndome. Así que voy a coger muchas zanahorias. Esto ya está. Así, y este. Vale. Un stack. De zanahoria. Mira que bien. Mira que bien. Y aquí la... Ya de remolacha. Vale. La remolacha me la puedo comer. Así, pero bueno, prefiero... Esto antes que nada, eh, vale. Esto aquí para entrar. Aquí va, vamos a tener que hacer así. Bueno, para entrar cualquier bicho. Y esto, yo creo que ahora sí me pongo aquí. Probablemente coja todo, ¿no? Tendría que ser así. forma de que nada creo que lo que voy a hacer aquí es tapar estos están tapados ya no está tapado bueno yo creo que por ahora sí está bien me voy a quedar aquí picando